cada uno de los signos. Bien, mientras tanto les quiero agradecer a todos los que me vienen acompañando espero poderlos poder, de, poder dar buenos consejos por lo menos eh, y bueno, que sigamos creciendo todos juntos como persona, que es lo que más me interesa en base a esto que vengo haciendo. Así que bueno vamos a empezar con Aries para ver cuáles son los mejores meses para Aries Tenemos enero febrero marzo Abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Que es un año, más que nada, para que te enfoques en el tema de las relaciones, sobre todo. Eh, para lo que es enero, se ve con un cambio, una transformación y una necesidad de solicitar ayuda o de... Eh, buscar ayuda. Hay algunas retribuciones económicas durante este año, es lo que puedo llegar a ver. Eh, dentro de lo que es personalidad, que vendría a ser el mes de enero también, es como una necesidad de buscar ayuda, digamos, ¿no? Es como, en, durante enero es un mes donde vas a tener que trabajar el tema de, por ahí, solicitar ayuda o algo, o tener que brindar vos ayuda a alguien. Pero eh, es un año muy expectado a nivel económico. Me parece que los mejores meses, es primero vas a tener buenas redistribuciones dentro de lo que es enero, febrero y marzo. A nivel finanzas, economía, me parece que sí vas a poder tener algunas redistribuciones económicas. Muy interesante este año, Arias, para vos. En base a lo que es, por ejemplo, comunicaciones. Eh, es un mes, es un año, más que nada, para que te enfoques en las relaciones cercanas. En la gente que tenés cerca sobre todo, ¿sí? Hay, eh, varia, eh, hay un montón de energía femenina también, entonces me parece que va a ser un año en el cual vas a tener que recibir, digamos, vos vas a recibir en base a también a esfuerzos que has hecho los años anteriores. Durante los eh, meses de eh, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿vas a tener algún tipo de, por ejemplo, enseñanza o aprendizaje? Eh, atención, el mes más desfavorable Para que no proyectes mucho Digamos para ese momento Vendría a ser lo que es eh, Mayo El mes 5 También el tema de eh, eh, Lo que es fiesta Por ahí vas a tener que cortar un poco Porque la casa 5 No solamente es el mes de mayo Sino que también es el tema de los enamoramientos Tal vez es un año en el cual vas a tener que enfocarte Mucho más en vos Y no sé si es el mejor de los años Para el tema de la pareja posiblemente sea un año en el cual te tengas que enfocar a nivel económico, sobre todo, ¿sí? Así que atención con eso, el tema de las finanzas, el tema de asociarte con gente que está cerca, no gente que esté tan lejos, eh, y con respecto a lo que es, por ejemplo, salud y más vas a tener que tomar algunas decisiones por cuestión de salud, que esto ya se viene tratando hace un tiempo, eh, después, con respecto a lo que es socios, parejas, por ahí vas a aprovechar oportunidades, pero que te beneficien. Hay muchos oros, hay mucha energía de aprovechar oportunidades, eh, y también, el, mm, no sé si es un año en el cual por ahí te vas a enamorar, si estás solo o sola, pero sí vas a tener varios candidatos, varias candidatas, y vas a recibir vos este tipo de colaboraciones. Me parece que es un año en el cual es, lo, casi todo va a ser bueno, atención, con lo que es el mes de noviembre. Tal vez es un año en el cual no vas a, a estar mejor aspectado en el tema de las amistades, por ejemplo. ¿no? Por ahí hay algunas pérdidas de amistades que te pueden llegar hacer doler un poco, pero en general todo es muy bien. Me parece que es un año más para estar solo, pero si estás con alguien también de, re, de, de recibir cosas a través de los socios con los cuales vos estás. Eh, me parece que ya venís de un año de, de empezar con ciertas cosas, entonces este año es cuando vas a tener los resultados de otra manera, digamos. Igual sí están los enamorados, pero veo como cuestiones más de tomar decisiones en base a lo que es sentimental, por ejemplo. Eh, y bueno, si venías en familia, por ejemplo, puede haber una especie de evolución a nivel sentimental que te haga conocer a otras personas, aunque, digamos, de otro nivel. Eh, muy bien afectado para cuestiones creativas. Y esta carta, el, el mes de septiembre. Bueno, atención entonces a lo que es. Los peores meses es mayo, septiembre, pero todos los... Y todos los meses son buenos, pero atención a mayo, septiembre y noviembre. Eh, hay nuevos inicios, en diciembre de 2022 vas a tener un inicio sentimental posiblemente, y dentro de lo que es el mes de eh, agosto, todo lo que es sexualidad, por ahí sí es un año para gozar muy bien plenamente de lo que es sexualidad, pero no tanto de lo que es a nivel sentimental amor, así que atención con eso. Hay dos inicios y hay mucha redistribución Aries, así que me parece que es un excelente año. Espero que te haya gustado Aries, comentame, suscríbete a mi canal y bueno, espero que te sirva en base a esto. También mira tu ascendente, por supuesto. Vamos con lo que es la energía de Tauro. Tauro, bueno, este es un año en el cual vas a tener muchos uranazos, si tenés muchos planetas en Tauro, sos ascendente Tauro vas a tener que estar forzándote a los cambios Tauro. no le gusta mucho estar cambiando de situaciones, Tauro siempre en su zona de confort en el... bueno, para evolucionar hay que moverse y adaptarse un poco a los cambios así que, así que vamos a ver, enero febrero marzo abril mayo junio Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y diciembre. diciembre. Bueno Tauro, me parece que como te digo, es un año para salir de la zona de confort, sobre todo el tema de que vas a tener varios eclipses en tu eje, en tu personalidad, entonces vas a tener que cambiar de personalidad, sí o sí. Durante lo que es el mes de enero vas a obtener algunos resultados en base a algunas cuestiones que has padecido en los años anteriores y tal vez hasta un poco de soledad inclusive durante el mes de enero. Creo que a nivel personal todo el año vas a estar ahí medio como gozando de tus propios beneficios y recursos, pero eh, digamos no tan acompañado, que ¿okay? Tauro quiere su zona de confort, ¿no? A nivel finanzas, eh, es también en febrero ¿no? se ve como esto de aferrarse mucho todavía a lo que uno quiere lograr, el tema de los ahorros, el tema de la tacañería, de no gastar tanta plata, bueno, Tauro tiene esas cuestiones, a nivel de finanzas vas a, es un año que vas a estar todo el año guardando, digamos, tu caudal también. En el tema de, bueno, en marzo ahí ya se termina, se termina como un ciclo, se obtienen los resultados de todo el sufrimiento que se ha logrado, eh, que se ha atravesado en el año 2021, Mirá mis lecturas anteriores porque ahí te puede aclarar un poco más el tema de los movimientos planetarios. Eh, con respecto a lo que es, eh, por ejemplo, el mes de abril, en el tema de raíces, familia, también se ve como más gozar de los placeres sexuales que sensuales. ¿sí? Como un exceso, como un desborde emocional en tema familiar, por ahí Tauro quiere aferrarse mucho a que la cuestión sea de esta manera y va a tener que atravesar, como ya te digo, es un año que vas a tener que atravesar muchas cuestiones medias de soledad. ¿Sí? también en el tema de mayo por ejemplo el tema del enamoramiento el tema de por ejemplo tener hijos eh, es un año para estar un poco guardado y receptivo receptiva a lo que, lo que avancen los demás como ya te digo por ahí no tenés que ir vos y eh, hacer tanto vos sino que es más esperar a que los demás actúen o que los cambios sucedan también o adaptarse al cambio es un año que va a haber que fluir sí o sí con las emociones es decir bueno no puedo tener todo lo que quiero. Hay un tema de aferrarse todavía, pero bueno, me parece que los cambios empiezan a suceder a partir del mes de junio, que en este caso también tiene que ver con el tema del trabajo. Por ahí es un año donde vas a tener mucho movimiento, vas a tener que meter mucha más energía y garra para adaptarte a estos cambios que puedan llegar a suceder y cambios rápidos o cambios rápidos de sector o algunas cuestiones de ponerle mucha más energía pero a tus proyectos personales, no tanto al tema de las relaciones y demás. Tauro igual, yo creo, creo que Tauro, en tema de julio, por ejemplo, pueden venir algunas fiestas eh, o casamientos. Tal vez Tauro si venía mucho tiempo solo, porque se ve como la primera mitad del año medio guerreando solo, guerreando sola, pero disfrutando de sus recursos, o sea, bien positivo. Y a partir de junio en adelante se ve como una especie de... Eh, ya más acción, más determinación, ya más energía de actuar, digamos, ¿no? Entonces creo que vas a gozar de lo de que el universo te va a, re a redistribuir a través del año anterior que has tenido, si supiste adaptarte a los cambios, ¿no? Si, ¿no? si supiste aprovechar tus recursos y valores, y a partir de junio ya empieza la acción, digamos, ¿no? Hay muchas posibilidades de lograr un compromiso también en, en este año, asociarse con alguien o irse a vivir en pareja o por ejemplo juntarse con alguien para los que estaban solos o volver a, a no sé nuevos votos ¿entendés? Es como, hay mucha energía de, de la familia pero bueno atención a lo el, el año bueno me parece espectacular lo único que sí puede que algo haya algunos alejamientos en el mes de eh, agosto y en el tema de la sexualidad, un poquito frío, ¿no? Es como decir, bueno, el, a principio de año es todo más pasional y ya después se transforma todo un poco más serio, digamos, ¿no? Entonces creo que también hay que... Eh, el tema de... En agosto sucede algún alejamiento un, o un, un poco de frialdad que te hace eh, replantear tu sexualidad de otra manera. Este año también. Puede haber que un alejamiento de alguien que te haga replantear algo. Eh, con respecto a lo que es eh, septiembre, ahí ya todo lo que es espiritualidad ¿viste? Me parece el mejor aspectado para vincularse con gente de los vecinos eh, Gente que esté cerca, no tanto pensar en gente que está alejada En gente que no se acerca, en gente que hace mucho que no ves eh, Hay que poner objetividad en base a eh, las cosas que, que vienen sucediendo ¿no? Y bueno, puede haber algunos cortes Voy a ver algunos cortes a nivel eh, si está ya casado y bueno, hace mucho tiempo que venís medio piloteando sin verte solo sola. Después está la muerte en lo que es el mes de noviembre. Atención, Tauro, lo que es noviembre, porque en noviembre seguramente haya un eclipse en escorpio que estuvo opuesto. Entonces, puede ser que haya una separación, ¿sí? O, un, o otra vez otro matrimonio. Hay un tema con los socios y parejas y con vos. Acordate, Tauro, que... Siempre que uno se relaciona con otras personas, las otras personas son un espejo de uno mismo y también reflejan parte de la personalidad de uno mismo. Cuando estás rodeado de mucha gente que es muy diferente, lo que se resalta es tu individualidad. Entonces, este año vas a tener este tipo de, de cuestiones, el yo, los otros, pensar más en vos que en los demás, ¿no? Si vos querés eh, hacer algo nuevo y tu pareja tal vez no, bueno, puede que haya fricciones en eso, pero me parece que para diciembre terminás el año ya obteniendo nuevos resultados. De junio en adelante hay que remar de junio para atrás es mucho más activo, mucho más tranquilo y mucho más de recepción. ¿sí? Espero, Tauro, que puedas adaptarte con mucha tranquilidad con respecto a los cambios y sepas ser lo suficientemente flexible. Flexible como el Junco, como dicen la filosofía china. Así que bueno, compartí, suscríbete a mi canal y puedes colaborar conmigo a través de Cafecito Lauro, ¿sí? Así que nos vemos en la próxima. Bueno, Géminis. Géminis, Géminis, Géminis. Géminis, venimos de épocas de eclipses. Este año ya estamos un poquito más aliviano, eh, alivianados. Todos los que tenemos ascendente Géminis o Sol en Géminis o algunos planetas fuertes en Géminis. Se ha caído el emperador. La voy a dejar. <ríe> La voy a dejar. Géminis, eh, bueno. Yo creo que este es un año clave ya para empezar a soltarse un poco más a comparación de años anteriores. El año anterior ha sido un año de muchos aprendizajes a nivel nosotros y los demás, ¿no? Enmarcar nuestra individualidad. Así que, bueno, vamos a ver qué trae el 2022 para Géminis. Enero, enero, febrero, marzo, abril, uy, toque todo, mayo. un tema con armar el reloj. En diciembre. Bueno, Géminis, muy interesante este año. Eh, este año es un año en el cual Géminis va a estar muy evasivo, muy de querer alejarse de los vínculos que hacen mal, un poco más introspectivo, un poco más espiritual. Géminis, eh, con los eh, aprendizajes del año anterior, tengo la sensación de que uno ha aprendido a amar a su, a su soledad, ¿no? O a sentirse solo o aún estando en compañía. Bueno, o se arranca el año, o es un año de muchos viajes, pero viajes cortos. Atención con el tema... los viajes. Eh, también para el tema de... Eh, hay, un, hay una cuestión acá de sentirse un poco solo, un poco sola, un poco vacío, un poco vacía. Hay algunos aprendizajes en el tema de las... Eh, amistades. A nivel eh, personalidad, como te digo, es un año en el cual Géminis no va a estar tan, tan, tan presente como en otras ocasiones eh, pero sí eh, en este caso puede ser que se dedique mucho al tema del, del trabajo, al tema de las finanzas, al tema de acumular sus propios recursos salió el emperador mientras estaba mezclando me gustó dejarla porque me parece que el emperador es también en base a el empoderamiento personal pero desde un modo activo como ves, saben caballeros, reyes es energía activa de activar de, de salir a la cancha también, pero desde un lado distinto, desde un lado no tan presente, por ahí desde un lado más indirecto o desde un lado de enfocarse más en el trabajo y no tanto en lo que es el amor, eh, me parece que es un año más, ya te digo no sé si a ver, algunos geminianos que hace mucho tiempo que están solos o solas deciden ya alejarse de algunas cosas que hacen mal, ¿no? Entonces, o cortas con viejos amores y encontrás un nuevo amor que lleva un compromiso, porque acá está la casa 8 súper activa con el tema de fiestas, por ejemplo. No sé si se ve algo. Eh, y sale el ermitaño en la casa 9. Entonces creo que por ahí te asocias con alguien o, eh, o te juntás con alguien, pero no como pareja, sino ya como... Como un clan, como una sociedad. Eh, me parece que es un muy buen año para empezar a gozar nuevamente de la sexualidad también. No sé si es un año para enamorarse de nuevo. Pero sí puede ser un año para gozar libremente de la sexualidad sin tantos prejuicios. Eh, salen muchas cartas de espadas. Así que me parece que ya es un poco de sentir más seguridad en uno mismo. Y, eh, y de, de ir a por lo que uno quiere. Hay muchas energías eh, masculinas, así que es un mes para actuar. Tal vez es para irte a otro lugar, para arrancar otro nuevo proyecto. El, lo mejor que está expectado Géminis es en finanzas y el mes de febrero, que vas a tener algunos recursos o tal vez empezás un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto. Hay nuevos inicios para febrero y creo que tienen que ver con a nivel económico. Bueno, no sé si también... Eh, no sé si hijos, porque hijos es otra casa. Eh, pero bueno, eh, atención al tema de febrero con el tema de a ver no, marzo. Eh, el tema de, el tema de cómo uno se comunica, Géminis. Atención a cómo uno se comunica. Es muy importante decir lo que uno quiere, por supuesto, pero sin herir tanto a los demás. Es un gran aprendizaje para este año. Con respecto a lo que es familia, puede que te vuelvas a comunicar nuevamente con familiares, tal vez si hubo un distanciamiento, eh, en, se empieza el año distanciado, ¿no? entonces puede ser que se vuelva a comunicar, Hay un, en tu año empieza en febrero, después en abril tiene esto de, eh, puede ser que en abril empieces a, a, a acomodarte un poco económicamente, también nuevos socios, eh, el tema de la familia puede ser que te pueda colaborar mucho el emperador también es el número 4 que tiene que ver con la familia tal vez puedas formar una familia si ya venís hace mucho tiempo con alguien que no, no está muy firme puede ser que matrimonio pero no sé si, por ejemplo, si ya venías viviendo con alguien puede ser que matrimonio, ¿me entendés? Eh, si ya estabas muy solo, muy sola o sea, hay, está más aspectado para lo que es matrimonio que para lo que es volverse a enamorar, digamos, ¿no? Eh, también sanar mucho en lo que es el pasado. Me interesa mucho este 10 de espadas que salió en mayo. Atención, mayo, que en mayo se activan algunas cosas en tu casa 12. Puede que salgan algunas cositas a la luz o algunas traiciones también. En mayo tenés que estar muy atento de las cosas que pueden suceder. Entonces, el mejor mes es eh, febrero, abril, Después en junio hay nuevos comienzos, nuevos proyectos rápidos, muy rápido. Casa 6 también es trabajo, rutinas, así que mucha actividad laboral este año se ve marcado el tema de la actividad laboral. Tal vez ya te digo, tengas que. El tema el colgado en el mes de julio, puede ser que en julio algo se detenga o que estés menos activo o activa o que te tomes un descanso de todo lo que sucedió en junio también. Eh, y bueno, me parece que el tema de. En la pareja ya, eh, hasta sumisión, es eh, medio como que, es un, no sé si te vas a volver a enamorar. Tal vez es un año en el que te conformes ya con lo que tenés, digamos, ¿no? Y te enfoques más en tu aspecto laboral o en, en asociarte con alguien, casarte con alguien, eh, arreglar tu casa, tu familia, formar una familia. En eh, el tema de la espiritualidad eh, y en septiembre religión, entonces hay viajes pero solo, sola, me parece que es un año que está aspectado como para no enfocarse tanto en tener que estar con alguien sí o sí Tal vez estás con alguien y te comprometes pero porque te sirve digamos hay algo con eso, después eh, muy buen mes para, eh, octubre, muy buen mes eh, agosto, muy buen mes junio que puede ser tu cumpleaños obviamente eh, el tema de octubre, noviembre, diciembre, terminás bien el año el 2022. Terminás muy bien el año. Eso es muy interesante en este caso. Eh, pero lento pero seguro. Lento pero seguro sea las metas, ¿no? Por ahí eh, si tenés algunas metas o algunos objetivos, eh, arrancas una nueva etapa en febrero, tenés algunas retribuciones en abril, en junio rápidamente tal vez logres algo. Eh, en agosto también, agosto excelente mes agosto. Septiembre, medio soledad, octubre lento pero seguro nuevamente retomando las riendas, en noviembre las amistades, atención las amistades, muy bien aspectado también para nuevos amigos, nuevos socios, nuevo sector social, y diciembre ya broche de oro, el rey de bastos ahí logrando todo lo que uno quiere, y me parece que es un año muy bien aspectado para todo lo que es emprendimientos y proyectos personales, individual, Géminis, individual, ¿sí? Atención, con esto es un año para arrancar con todo desde junio en adelante. Menos julio y septiembre es mucha fuerza. Octubre, atención, vas a tener que ir lento pero seguro. Por ahí hay, hay algunos obstáculos simplemente, nada más, Géminis. Así que bueno, espero que te haya gustado. Comentame, suscríbete, compartime un cafecito. Que va a venir muy bien. A ver, cáncer, cáncer, cáncer, cáncer. Es un lindo año para cáncer, ¿eh? Porque... Hay unos trígonos. Es un año de agua. Y cáncer es de agua. Así que me parece que va a ser un, un excelente año para cáncer. Cáncer, esto no tiene nada que ver con astrología. Es una lectura anual para cuando la veas. Si no te resuena, soltalo, obviamente. Cáncer. Y mirá las lecturas de los meses anteriores que siempre aclaran un poco el presente en las energías planetarias. Esto es pura y exclusivamente tarot. sí. Así que cáncer, vamos a ver. Enero. Febrero. Marzo. Bueno, un corte en marzo, ¿sí? Marzo. Abril. Enero, febrero, marzo. Abril, mayo, junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bueno, Cáncer, es un año de las de espadas. Arrancás el año con. Toda la verdad con todas las cartas sobre la mesa Cáncer es un año en el cual vas a encontrar muchas verdades O vas a ir vos a decir tus verdades Cáncer eh, a nivel personalidad yo creo que es esto ¿no? La individualidad, mis verdades, mis ideales Un año de mucho idealismo No sale ningún oro en la lectura pero me parece que es un año más bien espiritual, es un año más bien que si por ejemplo estuviste con algunas verdades, debatiendo con algunas personas, hay algunas decisiones que tomar en base a tus verdades o verdades de otras personas. Hay un corte para el mes de eh, marzo, atención, con los vecinos, con los hermanos, con la gente que tenés cerquita tuyo, en ciudades cercanas, hay una gran transformación en base a eso. ¿Sí? También puede ser que sea un año en que aparezca gente que hace mil años que no ves. Eh, me parece que también es un año para, digamos, formar familia. En febrero hay una especie de introspección, pero más bien por una cuestión de amor propio, de terapia inclusive. Eh, en el tema de las finanzas, ya te digo, no es el mejor de los años a nivel económico, sino que es un año más bien espiritual o es un año más bien para emprender. Eh, hay algunos cambios profundos, profundos en marzo, atención a marzo, eh, eh, en abril arranca de nuevo todo con esa energía, pasión, con la pasión, tal vez hay algunos bloqueos inclusive de cáncer, pero me parece que el tema familia es muy importante, eh, este año vas a tener que ponerte los pantalones con tu familia, y también vas a tener que ser más precavido con tus finanzas porque no es el mejor de los años a nivel económico. De todas maneras, atención con el tema del amor, del romance, de los enamoramientos de los hijos, porque puede ser que te propongan formar una familia, inclusive muy bien aspectada la Casa 7 de socios y parejas para julio, inclusive me parece que es un muy buen año para comprometerse. Y pero, digamos, dejar de pensar que todo es tan negativo a nivel sentimental, ¿no? Es el amor en mayo. Mayo se ve como un mes medio eh, guardado, medio como, a ver, eh, apático, digamos, ¿no? Pero pensando en negativo sobre la persona que amas, me parece. O, inclusive, que te ofrezcan su amor y que vos desconfíes de eso. Me parece que cáncer este año va a tener que sanar en base al, a cómo confía o desconfía de los demás. Y, bueno, eh, junio se ve como que, bueno, medio que soledad porque uno quiere, ¿no? O que ofreces algo y el otro no quiere. Pasa algo acá con el tema del de amor del corazón de los hijos. Tal vez los proyectos creativos se detienen un poco o te ofrecen algún proyecto creativo que no querés hacer y ya es momento de tu propia verdad, tu propia afirmación. Entonces, bueno, en junio un poquito de soledad, un poquito de el trabajo, ya te digo. agarrar Me parece que es un año de agarrar trabajos por amor. una conexión más bien... Eh, con sensibilidad, digamos, ¿no? Eh, bueno, eh, julio, excelente mes, excelente mes para los cáncer, es un excelente mes para comprometerse, convivir si hay ganas, si se quiere, si se desea, eh, formar pareja de a dos, mira, dos personas brindando juntas a la par, ¿no? Excelente año para lo que es pareja, no sé si para enamorarse de alguien nuevo porque tal vez estás pensando en alguien del año que ya estuvo en el 2021, digamos, ¿no? Entonces, tal vez se vuelve, porque inclusive, a ver, eh, agosto, que yo creo que si te interesa lo que es sentimental, mejora todo a partir de eh, junio, pero porque hay que comprometerse, si no es como que no, ¿me entendés? Eh, muy bien aspectado para el tema de la sexualidad, de los recursos de cómo tenés tus recursos con otras personas agosto es un excelente mes y es un excelente año también para gozar de relaciones sexuales eh, pero el corazón siente un poquito frío me da no hay como una puja ahí entre querer ser racional entre mis ideales y en lo que yo siento bueno el corazón se tiene que poner de acuerdo con la mente para que las cosas fluyan digamos no eh, septiembre puede ser que aparezcan personas del pasado O inclusive es un año que puede que aparezcan personas que están lejos Que hace mil años que no ves Atención con eso, si querés volver al pasado o no Pero me parece que hay que limpiarlo un poco al pasado también eh, Después, eh, octubre, en tema de profesión, de tu vocación Me parece que son proyectos, eh, en octubre también ya... Eh, podés lanzar cosas, digamos, bueno, por ahí en enero ya lanzás algunas cosas, abril muy bien aspectado también, para todo lo que es profesión o emprendimiento, ¿no? Eh, agosto, julio-agosto, en octubre otro, proyectos a largo plazo, en octubre ya se empieza a planificar un poco el siguiente año, ¿no? Y bueno, noviembre-diciembre, a ver, si estás eh, solo o sola, como parece acá, como que hay opuestos, ¿no? Algunos van a estar de contra solos y otros van a querer formar pareja, pero la pareja que se forme tiene que ser como ideales en común. Eh, y si ya estás con alguien, es como un año para enfocarse un poco más en, en divertirse, ¿no? En formalizar un poco, pero para lograr más estabilidad emocional. Me parece que es un año para la estabilidad emocional, y, pero para equilibrar la mente, ¿no? Para que, la mente, eh, para que el corazón esté tranquilo, la mente tiene que estar quieta también. Pero bueno... Eh, en base a que si se logra esta unión, es una unión por ideales, es una unión eh, por madurez y por emoción, eh, más bien mental, de pensamientos de ideales y demás, así que cáncer espero que te haya gustado, comentame suscríbeme, suscríbete a mi canal y compartimos un cafecito que me va a ir muy, pero muy, pero muy bien cáncer. seguimos con Leo Leo sos un signo fijo Leo, así que atención el año va a estar con algunos obstáculos. Leo, paciencia este año, se lo pido por favor. Es un año para fluir, sí o sí, para bueno, dejar toxicidades también, Leo. Todo lo que hace daño. Chau chis, chau chis. Vamos a ver, Leo, ¿qué tenemos para el 2022? Para vos, comentame, suscríbete, compartimos un cafecito que me sirve muchísimo para seguir creciendo en el canal. Es lento mi crecimiento. <ríe> Enero. Febrero, marzo. Bueno, un año ya veo que es un año para trabajar mucho en tus propios recursos, en tus valores personales. Sobre todo, Leo. Mira, es un año... ¡Uh! Oh, viene el amor también. Epa. Sí, no, pero hay que fluir igual, ¿eh? No, no es a toda costa, digamos. <risa> bueno, ojo, ojo, ojo, ojo con este año, Leo, ¿eh? A ver, Leo, si venías muy fijo en una, muy en una... Eh, por ahí los cambios se dan y si aprendes a fluir en esto, puede darse con, a tu favor, digamos, ¿no? Eso es lo interesante de, de cómo se ve esta lectura anual. Es una rueda anual. Empezamos el año enero. Es un mes de mucha introspección, de pensar mucho en lo que uno quiere, lo que uno no quiere. Febrero es un año donde empezás a trabajar por tus valores, por, tu, por tus recursos. Es un año también para aprender a meditar. Viste que te decía antes de mostrarte las cartas que iba a ser un año para pensar mucho eh, y, digamos, para no, para, cómo hacer para fluir, digamos, ¿no? Es un año... El aprendizaje es fluir. Fluir con, el, el, de, con las emociones, con la intensidad, ¿no? Eh, excelente año me parece lo único malo que veo es que hay un poquito de problemita de autoestima tal vez o hay que tra trabajar eh, el, ex el exceso de estima no porque es una persona meditando, tomando las cosas con mucho más tranquilidad, es un año para puntualmente esto eh, bueno, finanzas, excelente excelente mes febrero, todo lo que es el dinero, acá sí se ve ya algunos recursos, pero más bien trabajando para lograrlos en base a lo que es Marzo hay nuevas comunicaciones Ahí es cuando empieza todo a fluir un poco más Emocionalmente Digamos, marzo por ahí te da como una especie de alivio Digamos, ¿no? Ya después eh, Abril, mayo, junio, julio Agosto Desde es, es excelente igual el año Me parece Sí, los aprendizajes son de esto De controlar la mente, me parece Pura y exclusivamente como para no dar pasos en falsos, ¿no? Mira, abrir lo que es familia, un triunfo, por ahí se logra una recompensa, se logra algo, o no sé, eh, te sentís seguro en tu hogar, por ahí, no sé, algo con la, con la casa, con la familia, con las cuatro paredes, con, con tu estructura familiar, con tus raíces, se ve muy bien, por ahí hay un reconocimiento, o un niño puede venir a este núcleo, Familiar porque inclusive también casa 5 que es mayo la casa 5 es enamoramiento amores muy bien aspectado para lo que es entonces <ríe> febrero marzo bueno ya te digo puede ser que la familia sea grande inclusive eh, y también es un año leo en que posiblemente te enamores o aparezca un enamorado acá sí es un año que se ve amor o nuevo amor digamos o sentir de una manera más linda más romántica más soñadora leo pero atención con bueno, el exceso igual de soñar no eh, hay que luchar un poco por esto en el trabajo ya te digo eh, finanzas, de trabajo, rutinas diarias, va a haber que trabajar, ejercitar también el tema de la salud, es muy importante el tema de ejercitar, se ve ejercitar en la salud, el trabajo va a haber que agarrearla, sinceramente. Controlar la mente, para que no se vaya todo por las ramas. Me parece un muy buen año, Leo, entonces a nivel sentimental, posiblemente, ojo, surja un retoño de, esta, de este los Leos que quieren tener familia, hace un tiempo, está muy bien aspectado Julio, puede ser que surja algo, eh, bueno, eh, ya, ya lo ves ¿no? El sol en julio, julio creo que es el mejor de los meses para Leo. Eh, puede ser que vengan niños también, o pase algo con los niños o con los hijos. Pero se ve muy bien aspectado para lo que es familia, eh, formar pareja. e Inclusive, tener hijos o agrandar el patrimonio familiar. Trabajar en todo lo que es eh, relaciones. Atención, lo único con los excesos. Con el exceso de evadir eh, la realidad. Porque, bueno, septiembre se ve como un tema de... Evadir o de, de indecisión, tal vez quieren ya. Leo quiere dar un paso atrás en base a todo esto que venía construyendo también. Octubre, nuevas comunicaciones. Eh, y bueno, excelente año, Leo, la verdad. Veo ¿eh? Leo enamorado, veo a Leo, una persona que vibra con energía masculina enamorado. <risa> bueno, si soy mujer, Leo, por ahí alguien se enamora de vos, te propone algo. Se ve como muy bien, muy bien en tema pareja. Igual va a haber que hacer como unos malabares. Con el tema de la mente, no le digo más, eh, diciembre, por ahí hay que negociar algunas cosas. Muy bien aspectado también para lo que es amistades, nuevas amistades o por ahí el amor, si estás solo sola, estás esperando el amor, el amor puede aparecer dentro de algún vínculo de las amistades. O de mezclar eh, el amor o con la energía creativa. Pero los mejores, mejores, mejores meses es eh, abril, mayo, julio. Julio sobre todo es el mejor mes. Julio. Agosto y bueno, noviembre. Diciembre, bueno, por ahí ya, medio cansado, terminas medio cansado, medio cansada, pero es un año que, donde vas a recibir cosas que has dado también, Leo. Esto es lo que me gusta. Un poco más de reconocimiento de tu familia. Muy bien aspectado para reconciliarse con las. con, con los familiares. Muy bien aspectado para. Hijos, eh, muy bien aspectado para nuevos amores, muy bien aspectado para asociarse, para nuevas parejas, para nuevos socios, inclusive casarse y muy bien aspectado para la sexualidad también. Pero todo mucho corazón, mucho corazón, no todo es agua, así que todo es sentido de verdad, no por interés, me parece. Espero que te haya gustado, Leo. Bueno, Virgo, todos ya vienen diciendo que, Virgo, eh, que para Virgo va a ser un gran año porque hay muchos planetas en Pisces. Eh, bueno, de aprendizaje es igual, ¿no? mira un rey de copas Un año en el que hay que fluir Sí o sí, Virgo que Virgo tiene como algunas cositas Que si lo sacan del lugar No puede, no, se le complica eh, Y bueno, también es un año para sentir No tanto pensar como le gusta A la mayoría de la gente de Virgo ver, Virgo, entonces Enero febrero. Uh, Cambios en febrero, ¿eh? Cambios en la, en, de trabajo Cambios de trabajo eh, aspectado para asociarse con gente que esté cerca Uy, atención al mes de abril, atención al mes de mayo Para los Virgos, eh, la gente de Virgo que hace mucho tiempo que está en pareja Puede ser que vengan grandes cambios a nivel pareja, ¿no? Bueno, me resulta muy interesante el tema de... A ver, arrancamos el año Virgo obteniendo algunos resultados del, del año anterior, digamos eh, algún tipo de reconocimiento o arrancás el año empezando una segunda etapa de algo que ya arrancaste el año anterior o arrancás el año pidiendo deseos proyectando atención Virgo con el tema de proyectar demasiado todo porque ya se va a salir de tu control Virgo, necesita sentir mucho el control sobre las cosas y al estar Júpiter en Pisces, el control no lo vas a tener vos, el control lo van a tener los demás, digamos, y va a ser un año en donde vos, vos vas a tener que fluir para con los demás, digamos, ¿sí? Es muy importante, Virgo, que no te estreses y que aprendas realmente a que no siempre puedes tener el control de todas las cosas, digamos, ¿no? Eh, me parece, Virgo, que eh, empieza el año... Fantástico, o obteniendo resultados del año anterior, los primeros tres meses, enero, febrero y marzo, son muy buenos, atención a abril, porque en abril ya hay como un despertar, ¿no? cuando Júpiter se vaya a Aries, ahí ya no vas a tener tanto la presión, depende de donde están tus planetas, pero bueno, ahí ya... Pum, pasa otra cosa. Eh. Atención con las bajas pasiones. El tema de, ya te digo, si estás hace mucho tiempo en pareja viviendo con alguien. El tema de si estás en tu propia familia, por ahí descubrís este año un engaño o, o una astucia por parte del otro. Porque Piscis, que vendría a ser tu opuesto, tú, las personas que se juntan como en, mal aspectados son muy manipuladores, Así que atención Virgo, porque puede que, te, que a nivel familia... Surjan algunas especies de engaños. Cuidado con el tema de, no sé, invertir mucho en la casa también, porque puede venir un tema, puede haber inclusive un pequeño robo, ¿no? En abril. Cuidado, abril, abril, con todos los ojos abiertos, tratar de no moverte mucho en abril, digamos, ¿no? Pero bueno, muy bien aspectado por el tema de que si, por ejemplo, necesitas amigos, socios, clientes, todo eso, que sea dentro de tu vínculo más cercano, de gente que viva cerca. Eh, hay fortuna igual económica, eh. Porque van a salir algunas cosas de la luz, ya te digo, vas a tener que fluir sí o sí. Te vas a dar cuenta de un montón de cosas este año. Eh, pero bueno, creo que si estás solo o sola, para lo que es eh, pareja, si hace mucho tiempo que estás solo o sola, sí puede ser que te vuelvas a asociar con gente del pasado, un viejo amor que vuelva, digamos. Y en julio también empieza todo a fluir un poquito diferente eh, en el tema de la sexualidad me parece que es un mes de relax no, de tomarlo con, de otra manera como pensar todo de otra manera dar una vuelta a la cabeza para poder, no sé, gozar mejor de la sexualidad por ejemplo eh, también el tema del trabajo atención con el tema del trabajo por ahí puede ser un año que cambies de trabajo varias veces pero porque Virgo está reacomodándose es así, cuando vos tenés muchos planetas en Pisces y sos de Virgo, Virgo se ve como en un espejo con los demás, ¿no? Todos los socios que uno tiene o la gente con la que uno se asocia, digamos, son espejos de uno mismo. Uno se asocia con otras personas porque le encantó algo del otro que en el fondo lo tenés vos. O te enojas mucho con alguien porque esa persona en el fondo igual es un reflejo de lo que vos no te gusta, que en el fondo inconscientemente vos lo, también lo tenés. Así que atención con eso, Virgo. Porque ahí es el, el aprendizaje de este 2022. Que lo podés sacar muy bien... ¿Sí? Ya vas viendo la lectura y te vas dando cuenta que va a ser un año en que vas a tener que ser más flexible que otras veces ¿sí? eh, Amigos cercanos eh, bueno, Es un año para amistades también la Se va a empezar a aliviar un poco eh, dentro de lo que es Tal vez no sea un año que tengas que activar tanto vos Sino que tengas que esperar también que los demás actúen, inclusive. Hay una gran, gran, gran transformación para todos los signos este año. Creo que a vos se te va a dar en el tema del amor del corazón, de los proyectos creativos. Inclusive de los hijos, tal vez tenés hijos o por ahí decidís no querer tener. Hay un tema radical con el tema de los hijos. Que también un hijo es, no sé, una mascotita nueva. Hay un gran cambio radical ahí. También los hijos es, no sé, un proyecto creativo nuevo después trabajo bueno me parece que mmm, no es el mejor de los años para todo lo que es trabajo atención eh, los mejores meses ya te digo es enero febrero marzo enero febrero y marzo después cambio radical en mayo esperemos si no te resuena soltar obviamente ten en cuenta virgo que vos sos el dueño de tu destino también no la que vos le das tus energías eh, esto más que predictivo es Ver las energías disponibles para jugar lo mejor posible a tu favor, digamos, ¿no? eh, Entonces, atención a los nuevos proyectos creativos, a los hijos, al corazón, porque ahí hay un cambio rotundo radical, o puede ser una separación o, o un flechazo, puede ser que de, de golpe te flechas, te enamoras de alguien, puede ser también, puede aparecer alguien del pasado. En el tema del trabajo, un poco de pesimismo, ¿no? En el trabajo, vas a tener que dejar de soltar la mente racional este año sí o sí, Virgo. Eh, después, en el tema de... Ya te digo, sus parejas, todo eso puede parecer gente del pasado o amarse como niños. Hay como un reseteo, digamos, ¿no? Hay como niños. Ahí está muy presente el tema de los hijos, ¿sí? ¿eh? Atención con el tema de tener hijos. Puede ser un año en que esto puede llegar a darse para los que están buscando, por ejemplo. Agosto es un mes muy quieto. Meditar, meditar. Aprender a fluir. Fluir con varios proyectos. septiembre, que es tu cumpleaños... Feliz cumpleaños para septiembre, para cuando lo veas. Eh, varios proyectos a la vez. Virgo, ya pasó de moda estar todo el tiempo ocupado, porque ya no, ser exitoso no es tener 200.000 proyectos. Esto puede ser que te estrese también, o que traiga este tipo de, de crisis en, la, en el corazón o en la familia, por estar siempre ocupado haciendo maravillas, o por ahí llevando a todo vos también emociones. El mejor mes también... Eh, noviembre es un excelente mes. Ya diciembre luchando por tus ideales, soltándote, hasta peleándote con algunas personas. Es un año de energías a lidiar. Lo más lindo, comunícate con amor, comunícate con fluidez. Eh, todo lo que es tóxico afuera, eh, adaptarse al cambio. Sí o sí Virgo, no vas a tener nada a tu control. Pero bueno, espero que puedas verlo como una fluidez. Recomiendo filosofía oriental, eh, el Tao y Bueno, todo lo que tenga que ver con filosofía oriental Que te ayuda a ser más flexible como el junco Dirían los chinos Así que espero que te haya gustado Comentame, suscribite Y nos vemos en la próxima Bueno, Libra Hola Libra ves? Venimos de, de un año, de un mes Bastante bueno por lo que venimos de, de ver Algunas Algunas En algunas lecturas, mirá las anteriores obviamente Vamos a ver Libra ¿Qué energías tenemos para vos este año? Obviamente es una lectura general, no estoy mirando astrología, nada. Es a ojo simplemente, así que si no te resuena, soltalo. Enero. Mira, enero salió la misma energía de empezar el año como Virgo. Así que, atención los de Libra que tengan algunas cosas en Virgo, mira tu ascendente, obviamente. Eh, bueno. Libra. Yo digo que Libra tiene un año, digamos, para trabajar también en la prisión mental, digamos... Eh, atención, Libra, con el tema de proyectos creativos. Excelente mes, mayo. Junio, septiembre, octubre, noviembre. ¡Ay! Oh, cambios de noviembre. Libra es bueno. Todos vamos a tener cambios radicales, Libra, este año. ¿sí? Así que atención a lo que te aferrás. El mejor mes, en este caso, lo veo para... Eh, mayo, inclusive es un gran año para nuevos proyectos creativos, para tener hijos, nuevos hijos, hijos a veces son, no sé, ya te digo, un proyecto creativo, un nuevo emprendimiento, un nuevo hijito, una mascotita, una cosita, como decía ahí es mío, nada más, eso, ¿no? Un nuevo amor, un enamoramiento, es un año para volverse a enamorar, Libra, o volverse a enamorar de la persona que ya estás enamorado enamorada también, ¿no? Por supuesto, eh, atención con el tema de las finanzas Creo que es un año para no gastar tanto No derrochar tanto Y atención con el tema de los hermanos Marzo también Marzo es un mes medio tóxico Se arranca enero medio como ahí Poniendo algunas barreras de lo que sí De lo que no, de hacer treguas, de no hacer treguas De aceptar o no aceptar ciertas cosas eh, Marzo me da como Atención con las toxicidades Con las bajas pasiones Estás solo sola, muy bien aspectado para eh, encuentros íntimos, pasionales, con gente que vive cerca. Cuidado con las envidias de los hermanos, cuidado con las envidias de los vecinos y de la gente que está en las redes sociales, Libra. No te dejes llevar tanto por eso, la vida es mucho más que eso, que una red social, Libra. Atención con eso. El tema de familia es medio como que uno no queda otra. Es como que si estás viviendo con alguien, si estás en familia, es un año que te vas a quedar medio quieto porque medio es lo que hay, digamos. Cuidado con el tema de hijos. Eh, si querés, obviamente está muy bien expectado este año para tener hijos. Y también en mayo para empezar un nuevo proyecto. Atención Libra porque veo que has tenido algunas redistribuciones muy lindas. Si sos ascendente Libra, por ejemplo. Y bueno, estás en una situación de sentirte que uno, como un chivo expiatorio, ¿no? como que te envidian mucho, como que hay gente que no está muy a tu nivel, por ejemplo. Bueno, salir un poco de las redes sociales es un año para trabajar las presiones mentales, salir de los miedos, de los temores y volver a arrancar con fuerza. El mejor de los meses arranca tu año, digamos, en mayo. ¿sí? Después junio, junio es un, año, es un mes que se van a producir muchos movimientos rápidos para muchas personas, por lo que veo viendo. Mira, que ascendente igual, ¿no? Después, a nivel socios, parejas, amor, pero un amor de encontrarse a mitad de camino, un amor equilibrado, me parece que es esto, ¿no? Como que toxiqueando un poco Libra hay mucho más que toxiquear, ¿no? Entonces, hay mucho más, hay posibilidades de encontrarse a mitad de camino con personas. Eh, es un año muy bien aspectado, entonces julio, excelente mes también, pero para encontrarse con nuevos socios, pero a mitad de camino, nadie arriba de nadie digamos, no, amor genuino relaciones verdaderas eh, es un año para buscar relaciones verdaderas y salir de las relaciones falsas, cuidado porque también se ven algunas presiones mentales en la familia, la familia no siempre hay que tomar con pinzas muchas cosas que dicen los familiares porque, no sé, por ejemplo con los hermanos a veces hay competencia atención con ese tema, me parece... Que viene lo que perturba Libra, viene medio por la gente que está cerquita, no la gente que está tan, tan, tan lejos, digamos. No agosto, agosto hay algunas cuestiones de alejamiento de algunas cuestiones de gente. Ya te digo, es un año para implementar el amor propio y seguir cosechando lo que digamos. Lo veo un Libra como medio cerradito, no bueno. El mundo está muy conflictuado, no mejor no. <risa> Eh, septiembre ya, luchando nuevamente por lo que querés, a toda costa, como que te activás de nuevo en septiembre, bueno, julio que, julio para, no, a ver, si sí, septiembre es tu cumpleaños, octubre, octubre también, muy buen mes para nuevas comunicaciones, en noviembre a todo el mundo le pasa algo, porque en noviembre hay eclipses en escorpio, entonces, bueno, y acá se dan tus amistades también, atención Libra, porque es un excelente mes para enfocarte más en el amor, en dos proyectos creativos, en el arte, en tus hijitos, en tu eh, mascotitas, en el amor de corazón genuino, en el amor de verdad. Es un gran año para eso, para sacar. La gente que hace mal, cambios radicales en los amigos, Libra, ¿eh? Y eh, noviembre. Atención a noviembre, atención a noviembre. Los mejores meses entonces son mayo, junio, julio, noviembre y bueno, diciembre Es un mes para ser más espiritual Fluir, fluir, fluir, fluir, fluir Y el Papa ya es Dogmas, eh, no sé, casarse Por ejemplo, ¿no? Bueno Muy bien espectado para el amor, pareja eh, eh, Asociarse con gente De corazón, espero que te haya gustado el libro Comentame, suscríbete Y bueno, colaborame un cafecito que me viene muy bien Bueno, vamos con Scorpio Hola Scorpio, feliz 2022 Espero que puedo acompañarte con estas lecturas Ya sabes que es un gran año para vos, ¿no? Vamos a ver ¿Qué dicen las cartas? Esto no es astrología, nada Es al azar simplemente, si no te resuena Soltalo, enero Wow, febrero, marzo Marzo Hay algunos cambios Fuertes cambios, ¿eh? Wow, bueno Amores que pesan Todavía, que se vienen encargando De los años anteriores Scorpio. A ver. Scorpio. Bueno, Scorpio, mira. El año se viene. Se viene fuerte son. Se viene fuerte son. Se viene como de el 2021, no sé si fue el mejor de los años para vos. Comentame cómo estuvo tu año. Y cómo pensás que.. ¿Qué deseas, no? Creo que se sigue con el tema de la sanación. Se sigue con el tema de sanar el yo personal, sanar la autoestima, sanar la mente. Porque hay algunas energías de agua. La personalidad de Escorpio este año va a estar en modo de quiero sanar, ¿no? También es un año para soltar la toxicidad realmente. Mirá cómo la rueda va girando como a favor a medida que va avanzando el año, ¿no? Es un año para empezar nuevas historias, creo yo. O sea... Sanar a toda costa, inclusive. Sacar realmente, pero de verdad, con una mano en el corazón, lo que vos ya ves que no va más. Con una mano en el corazón, de verdad, Scorpio. Marzo, cambios. Creo que la fortuna este año va a venir de vecinos, de gente que esté cerca. Hermanos, por ejemplo. Eh, amigos que son como hermanos o gente que está cerca, que está cerca de tus planes, de tus proyectos. También muy bien aspectado por el tema de la comunicación. Escorpio, hay algo que cambiar en el modo de comunicarte con los demás. Es muy importante cambiar el modo de comunicarte con los demás. marzo hay cambios radicales, por ahí recibís algún dinerito en marzo, eh, o cambios de decir, bueno, de esto que tengo que sanar, estoy anclado, como que así o sí quiero hacer algo. Bueno, en abril te das cuenta y ya te salta la ficha, ahí ya pasa algo que te hace dar cuenta de que, cuáles son tus ataduras mentales, cuáles son tus bajas pasiones o qué es lo que a vos te hace eh, malflashear, ciertas, de ciertas maneras, digamos, ¿no? También, abril, eh, este número 4 es también la casa 4 de la familia. Así que atención con el tema de querer aferrarse demasiado al tema de la familia, si estás en pareja, por ejemplo, querer controlar todo, Scorpio, basta. Nodo Sur en tu... Nodo Sur... En tu casa uno, Scorpio, si sos ascendente, Scorpio, vas a tener que trabajar el tema de la autoestima, vas a tener que reacondicionar tu personalidad, pero de modo obligado, porque los eclipses te obligan a cambiar, te obligan a ver tu... Tal vez este año, por lo menos hasta más, hasta junio, no vas a ver la cuestión de que por qué te pasa lo que te pasa, digamos, ¿no? Pero vas a tener que trabajarlo a nivel prisión mental, a, de, a nivel de cómo... Te comunicas con los demás porque hay que cambiar el modo de comunicación. Y también te toxiquear en el tema de la familia o de que no todo es sexo, por ejemplo. no También hay otras cosas más para compartir. ¿Entendés? A eso me refiero. Como que la mentalidad tiene que cambiar. Sí o sí. Como que por ahí eh, ser más libre, pero ser más libre de verdad. Porque por ahí algunos escorpiones dicen, ah, sí, libertad, qué sé yo. Pero por las redes sociales es todo en directa, todo es manipulación, mensajes manipuladores. Ay, sí, soy libre. No sé, como que... Eh, ¿Entendés? Como que la controlo, pero en el fondo no la controlo en una mierda. Entonces, el escorpio es lo que sucede con los escorpianos, que dicen que sí, que se hacen los que pueden controlar una situación, pero el control de la situación es a través de la manipulación, y eso es una energía negativa. Entonces hay que trabajar esto. Hay que trabajar el modo de la energía negativa con la familia también. Es muy importante. tomarlo como un trabajar, ¿no? Como soltar la presión mental de verdad, o sea, dejar de desconfiar tanto, dejar de ser tan celosa, tan celosa y sobre todo que las bajas pasiones dejen de ser el centro de tu universo, también si sí, estás vibrando en esa obviamente todos los escorpios no son iguales, ¿no? por eso mira el ascendente pero con el tema del enamoramiento yo creo que se viene acarreándose mucho tiempo con un amor que pesa, sinceramente o algunos proyectos creativos, o el tema de los hijos también te van a dar como una cuestión de cansancio si tenés hijos o no o querer tener hijos o no, es como un cansancio mental como decir ya quiero liberarme de esto. Así que, creo que es un año para liberarse de viejos amores que pesan, también. Realmente, de corazón, ¿no? Amores que son tóxicos, no sé, lo que es que te bostean, no sé, por ejemplo, ¿no? Como que no están presentes al 100%, que no es genuino, digamos, ¿no? Cuando las cosas son genuinas hay mucho menos control también. Bueno, atención con el tema eh, junio En junio ya empezás a ver todo con un poquito más Ya pasaste algunas lecciones en junio En junio puede ser que surja un nuevo amor inclusive O que te enamores o que empieces a ver tu amor de otra manera Vas a tener que pasar por estos aprendizajes realmente Y también un nuevo trabajo o nuevas formas de amar tu salud O tus rutinas diarias o de nuevas actividades que te dan bien al corazón inclusive Y me parece que esperanzas es de formar una nueva pareja ¿Entendés? Eh, o una pareja que puede ser, que venga este año, que pueda ser creativa, que pueda ser una persona que haga arte, por ejemplo, o sensible, o que le guste la espiritualidad, o que vos mismo te asocies con gente que sea más creativa, más artista, ¿no? O más eh, libre mentalmente, inclusive, y más de verdad, porque la, eh, lo que es eh, la. La desnudez es lo genuino, lo que es de verdad, lo que no es chamuyo, digamos. Agosto, algunas cuestiones, pero bueno, viéndolo así, a ojo, marzo es un muy buen mes. Después arranca de nuevo en junio, julio y en agosto ahí ya es con algunas restricciones por amor propio o hacer las paces con gente que te has peleado anteriormente, también. El tema de la sexualidad hay que aprender a tomarlo de otra manera este año y es obligatorio, Scorpio Tal vez vas a tener que pasar algunas lecciones en base a cómo usas tu sexualidad con los demás para poder trabajar un poco más la espiritualidad, porque está el sacerdote, la estrella... Como que hay algunas cosas... un año más bien para que fluya, ¿no? Si es, es y si no es, no es. Es difícil para Scorpio. Scorpio dice si es, es y si no es, no es. Pero es mentira. Scorpio quiere todo con intensidad. Y bueno, es un año para darse cuenta que ya no va más a ser tan intenso, ¿no? Tan intensa. Hay otras maneras. Muy bien expectado por el tema de los amigos, eh, bueno, septiembre, octubre, noviembre, muy bien. Diciembre ya hasta un viaje puede ser también, eh, evadirse o ir a hacer alguna cosa para las fiestas. Pero bueno, me parece un muy buen año, Scorpio, un muy buen año. Espero que te haya servido la lectura, comentame y suscríbete a mi canal que me sirve muchísimo. Y bueno, colaborame un cafecito que me viene bárbaro para seguir creciendo, que yo voy creciendo lentamente. bueno Hola Sagi feliz 2022 Espero que este año te traiga Mejores cosas que el año anterior Realmente se viene De, de atravesar algunos eclipses Algunos temas con autoestima Sobre todo Sagitario que ya viene trabajando Hace muchísimo tiempo Así que Sagitario vamos a ver qué trae la lectura anual para vos Esto no es astrológico, es pura y exclusivamente tarot Así que si no te resuena Soltalo obviamente Y recordar que vos sos dueño de tu destino Dueña de tu destino Para transformar tu realidad a tu favor siempre ¿No? Así que vamos con enero. Wow, febrero. Enero, febrero, marzo. Mirá que bien, ¿eh? Pareciera como que fuesen unos muy buenos meses. Abril, mayo. El las finanzas un poquito indeciso, un poquito indecisa con los proyectos, con lo que uno quiere hacer. ¿Eh? Febrero, marzo, abril, mayo. Qué loco porque muchos signos terminan diciembre con, con esta energía de. la energía de elevación, de irse, de irse de viaje, alejarse de un poco de las cosas que hacen mal. Es, una, es un año para fluir, eh, Saji, eh. Y también el tema de recobrar tu autoestima, tu valor personal. Venís lentito, lentita pero seguro, ¿no? Arrancas el año como enero con mucha seguridad personal, decir, bueno. Este año va a ser el año que yo estoy necesitando, ¿no? El positivismo, positivo. Eso, espero que seas de los Sagitarios optimistas, obviamente. Bueno, el año arrancando lentamente, bien, todo tranquilo, la personalidad, tranquilo, lento, pero seguro. Ese es el lema tuyo para este año, Saji. También te está rehabilitando un poco del todo los choques que han dado los eclipses en tu vida el año pasado. Así que es muy lógico que no arrancar de golpe, sino que arrancar lento... Pero seguro el año. Enero es muy buen mes. En febrero... El tema de los enamorados sí, en febrero, Sagitario... Suena como cliché, ¿no? Pero bueno. Acá, en febrero, puede ser que tengas que tomar una decisión por amor. Muy claro. Vas a decidir lo que a vos te dé más tranquilidad. Porque vos estás en esta personalidad de tranquilidad, ¿no? De tranquilidad, de lento, pero seguro. Eh, y vas a tomar una decisión... que. Vas a ir para lo, para lo que tu corazón y tu mente te diga, digamos, ¿no? No para las bajas pasiones. Febrero, este eh, fe, lo que simboliza febrero también es la casa 2, que en este caso tiene que ver con eh, las posesiones materiales. Así que va a estar medio dubitativo el tema de la platita, de las finanzas. Va a tener que tomar, vas a tener que tomar decisiones por amor a tus propias finanzas también, ¿no? Es un año que atención con eso porque hay que tomar algunas decisiones en base a, a los proyectos que uno quiere lograr y cómo lo va a lograr. Entonces, hay que tomar decisiones realmente para, para afianzar un poco los recursos y tener más ganancias este año. ¿sí? Con respecto a lo que es eh, marzo, muy buen mes, muy buen mes para las pasiones, muy bien, muy buen mes para lo que es sexualidad inclusive. Pero también para que este año vos tengas en cuenta y tengas presente a los vínculos que tenés cerca, al modo de comunicarte, a los hermanos, eh, a los amigos, a los vecinos, a la gente que está cerca, cerca, cerca, cerca, cerca sagitario, siempre, atención, eh, eh, también igual, bueno, si querés viajar es un año que se va a poder, me parece, viajes largos también, eh, tema de la familia puede ser que no sea el mejor de los momentos, digamos, como para realmente salga todo bien. ¿no? Es, es un año, es un año para dominar un poco tus pasiones y también el exceso de optimismo. Como te digo, arrancas el año lento pero seguro, decidiendo por cosas del corazón, decidiendo cómo manejar tus finanzas, todo, pero no vas a poder controlarlo todo. Así que vas a tener un muy buen año porque las lecturas se ven muy buenas. Lo único que se ve medio conflictuado por ahí es en la familia, en las cuatro paredes, en formar un hogar, ¿no? En la, en la familia propia, la familia de los demás, por ahí algunas disputas en base a eso, pero por ideales, cosas que, algunas discusiones puede ser que haya este año. Eh, también nuevos amores, es un año que si estás solo o sola, es un año para encontrar o empezar a charlar o, a, o a, a renovar el tema del corazón, el modo de sentir, el tema de ponerle fe, sentimiento del corazón, al amor de verdad. Eh, jun, eh, mayo, junio, son excelentes meses. El tema de la pareja por ahí, ¿no? Por ahí te querés enamorar de nuevo y no sé si seguir con la misma pareja que ya venías el año anterior, por ejemplo, si estás en pareja. O un poco de apatía, un poco de frialdad, inclusive sexual, ¿no? Si estás en pareja es medio complicado, pero si estás solo, sola, ganas de conocer gente nueva, de divertirse. Atención con el exceso de optimismo también, de decir, bueno, afuera voy a encontrar algo mejor que lo que ya tengo. Porque podés chocarte con una pared y de, re, de repente estás ciegamente confiado en que todo va a darse tal cual el universo. Atención con el exceso, exceso, exceso de optimismo. Eh, algunas cosas que sanar con el tema de las amistades, de los socios, no sé si vas, no sé, tenés amigos de proyectos, por ejemplo, todo eso, sanar algunas cosas, pedir disculpas, la compasión. Sagitario, la compasión, ¿no? O sea, hay mucha energía de aire, pero los enamorados tiene que ver qué es el amor, el amor es compasión, es sentir empatía por el otro, si puedes evitar hacerle mal a alguien, evitar hacer el mal de verdad, si puedes ayudar a alguien a que se sienta mejor, eso sería el amor, ¿no? Entonces, bueno, es un excelente año para renovar el tema del corazón, para trabajar el tema de las finanzas, en el trabajo va a haber que remar, pero va a haber algunos logros, eh, junio es un mes que puede llegar a ver algunos logros eh, también, excelente mes para septiembre con mucha, mucha acción un exceso de entusiasmo ya, grandioso pero es como que remonta la energía, ¿no? atención con el exceso de energía en marzo porque ahí, sí, vas a tener que viste, ir amoldando un poco, el tema de la sexualidad de, la, de los recursos poniendo poniéndole en mente al sexo digamos, ¿no? como Llevando la mente para ese lado Tal vez no pensar tanto en sexo Más en amor, digamos, ¿no? Es un año, Sagitario, atención con eso eh, Y muy bien aspectado Entonces, eh, bueno Ya te digo, hasta marzo, muy bien Después, algunas cosas Pero bueno, muy buen mes Atención con el exceso de, de optimismo Lo único que te digo, Sagitario, espero que te haya gustado Comentame qué te pareció Suscríbete a mi canal Espero que todo se haya dado, más o menos O que se vaya dando como... De la mejor manera posible. Hola Capri. Capricornio feliz 2022. Espero que este año sea mucho mejor que los años anteriores. Capricornio hace varios años ya que viene piloteando los ciclistos, los nodos. Muchos, muchos, muchos aprendizajes. Primero con autoestima. Después con, con renacer. Hace muchos años Capricornio que viene renaciendo de sus propias cenizas. Así que vamos a ver Capri enero. Wow. Wow. Enero ya arrancas el año con un nuevo proyecto. ¿O? Enero, febrero, marzo. Bueno, enero, feliz cumpleaños, Capricornio, porque realmente es tu cumpleaños. También en diciembre, ¿no? Pero para los Capricornianos de enero, me parece que enero arrancas tu año, ¿no? Eh, sí. Mira, el tema de las finanzas de la casa 2 en febrero. ¿En febrero volvés a retomar algo que, que no estabas haciendo? ¿O vuelve alguien del pasado? Bueno, sale el amor para Capri también, ¿eh? Este año. Más que amor, sale lo que veo, Capri, es como un arriesgarse a nuevas aventuras. O a salir de la rutina, inclusive. Lentamente me parece que uno de los mejores meses es enero. Enero, en enero arrancás nuevos proyectos. O sea, hay energía de inicio en enero. Después, hay un volver al pasado en febrero. Alguien vuelve del pasado. Hay una propuesta... Pasa algo en el amor ahí, o bueno gente del pasado, si estás solo sola, que puede aparecer en febrero. O viejos amigos, o viejos socios, o viejos familiares. Alguien del pasado puede aparecer en febrero. Después, en lo que es... Bueno, el tema de las finanzas también, atención, con el tema de la plata. Podés volver a, a implementar cosas que venías implementando anteriormente con el tema de la plata. Tus finanzas, o tus valores, o tus recursos. O volvés a obtener cosas que habías obtenido anteriormente, por ejemplo. Pero bueno también de la mano de gente eh, o un, a nivel trabajo se ve bien digamos, es un año Capricornio va a estar bien aspectado a nivel de, de trabajo, no sé si wow, voy a hacerme millonario porque solo hay una sola carta de oros pero Capricornio eh, el tema de a ver en marzo va a pasar algo también es un año en que se termina el ciclo, mirá la carta que salió, el mundo, el mundo. Capricornio, ya te decía al principio que veníamos lidiando con, con muchas lecciones de autoestima, lecciones de socios, parejas, recursos, eh, ahora lecciones de soltar el pasado, bueno, es un año, Arrancas enero con todo, que es tu cumpleaños, la mejor energía, todo en febrero, puede que aparezca gente del pasado que te haga dudar sobre algunas cosas, o volvés a trabajar, ya te digo, tema trabajo, este año puede ser que puedas trabajar nuevamente de algo que ya trabajaste antes inclusive, finanzas después, eh, tengo, quiero llegar al juicio que es la carta que está acá, que es la carta de la casa 3, socios parejas, no, socios no vecinos, hermanos eh, todo lo que es comunicaciones hay un reseteo del tema de cómo uno se comunica hay un reseteo dentro de lo que es um, hermanos Vecinos, comunidad cercana, viajes cortos inclusive, o que te empieces a contactar con gente de ciudades cercanas, por ejemplo. Atención con eso, eh, marzo, en marzo marzo, es definitivo, digamos, ¿no? Como que marzo resurgís nuevamente. Es como que iniciás algo en enero, en marzo resurgís nuevamente. Abril es un mes de muchísima acción, Capri. Abril es un mes de muchísima, muchísima acción. También acción en el tema de familia. Acción en el tema de cuatro paredes, eh, la casa, pasa algo en el tema de la casa, eh, de modo rápido, ¿no? velozmente, rápidamente, ¿no? en mayo, en mayo hay nuevos inicios nuevamente, y también sabes lo que es mayo, eh, este, la casa 5 es el corazoncito, mayo es un mes para empezar a conectarse con uno mismo nuevamente, ser genuino, eh, me parece que es un mes para arriesgarse, o si estás en pareja, por ejemplo, a um, este reseteo que va a haber en Capricornio, ¿no? A renovar la pareja, a irse de aventura con la pareja, eh, o volver a te o tener hijos, eh, o nuevas mascotas puede ser también. Eh, la casa 5 es la casa del corazón y del amor de verdad, del romanticismo, de la sensualidad, de cómo uno se enamora. Así que puede ser que te vuelvas a enamorar o que te vuelvas a enamorar de la persona que ya te habías enamorado anteriormente. Como que un renacimiento, un resurgir, el loco es irse de aventura, digamos, ¿no? Es un año en el cual tu corazón se quiere ir de aventura, ya sea con la pareja, que, con la persona que estás, o solo, digamos, ¿no? Pero se ve esta energía de volver a empezar eh, para mayo. Puede ser que no, que haya un renacer si ya venías pensando a nivel sentimental en base a alguien. Creo, Capricornio, que eh, bueno, rutinas, eh, lo que es actividad física, todas cosas que te hagan feliz, cosas que te hagan feliz. Este año vas a estar totalmente, después de tantos de aprendizajes, de tanto demostrar que sos resistente, de tanto demostrar que puedes ser responsable, de tanto demostrar que puedes hacer cualquier cosa, pero vas a tener que arriesgarte, digamos, ¿no? Eh, muy bien aspectado también para el tema de, ya te digo, formar familia, tener hijos pero arriesgándose y sin, sin tanto dan, darle vuelta a la cabeza ya aprendiste todo, ya demostraste todo lo que tenías que demostrar ya está Capri lo que es trabajo, muy bien aspectado lo que es trabajo Tal vez empezás un nuevo trabajo o volvés a trabajar de algo que ya habías trabajado anteriormente y esto te hace feliz O que tenés éxitos, y pero me parece que el éxito también va a venir un poco de la mano de la familia ¿no? de, de, formar, de, de, de renovar el corazón, Capri, de renovar el corazón Tal vez julio tal vez en julio pase algo, no tenés la mejor, mejor, mejor Pero creo que si sí estás eh, queriendo, no sé Conseguir un amor, va a ser a buscarlo y lo vas a tener ¿Querés formar una pareja? Vas a ser a buscarlo y lo vas a tener ¿Querés? No sé La casa, rápidamente pasa algo con la casa también Hay un renacer también Puede ser una renovación porque el juicio es un renacimiento Socio, pareja yo no sé si tanto pensar qué quiere el otro Sino pensar más en qué, qué querés vos Porque encima está loco acá Entonces es hacerse un poco loco, ¿no? Es disfrutar como niños Está en la energía de los niños también Está la energía de formar pareja y de renovar el corazón. De salir al mundo y disfrutar de las actividades que el mundo tiene para vos. Ya el mundo no es tan hostil porque ya los veces ya pasaron, Capri. Así que ya puedes ir liberándote un poco. Septiembre es un mes medio raro. Medio que vuelven algunos temores, algunas presiones mentales. Pero bueno, tranqui. Tranqui porque en octubre volvés a recuperar todo. Noviembre, atención, con el tema de por ahí encontrar nuevos eh, amigos dentro del ámbito sentimental. O nuevos Amores dentro del círculo de amigos, hay un tema con el amor-amigos, amigos-amor eh, o ser amiga de tu pareja, por ejemplo, gozar como locos, disfrutar, ¿no? Creo que Capricornio por amor va a tomar ciertas decisiones y si va a tener que, lo va a ir a buscar a donde pueda estar, digamos. El mundo está a tus pies Capri este año, así que al fin Capri podemos tener, espero que realmente todo lo bueno se dé. entonces los mejores meses, es enero para iniciar cosas. Eh, atención con la gente que vuelve de pasado en febrero. Eh, Las hermanas... Bueno, un renacer en marzo. Abril, mucho movimiento. Mayo, junio... Los meses... Esto es un excelente año. Eh, atención con el exceso de egoísmo en julio. Y con el tema de la pareja. Querer que todo sea como vos se le canta. Y no pensar tanto en el otro. Porque podés lastimar inclusive a otras personas. A los padres, a la gente que está con vos al lado. Así que bueno. Y con respecto... Eh, nuevas comunicaciones ver el todo que fluya todo con más amor, pero vas a lograr lo que vos quieras y vas a cerrar diciembre 2022, así ah, Capri espero que te haya gustado, comentame, suscribiste y bueno, compartí un cafecito que me viene súper bien, vamos con Acuario Acuario porque ya se sabe que Acuario va a tener un año medio complicadito Acuario es muy libre, es muy libre, es muy libre pero va a tener a Saturno ahí dando vueltas sobre su signo, así que Acuario, vas a tener que ser muchísimo más responsable este año a tener que afrontar Acuario sí es muy de cambiar, muy de duranazos Pero cuando lo obligan a cambiar, ahí no le gusta, ¿no? Entonces, vamos a ver, Acuario, en dónde va a poder darse Obviamente, recordá que sos dueño, dueña de tu destino Y vos puedes manejarlo a tu favor, obviamente, sabiendo las energías disponibles Así que si no te resuena, obviamente, puedes soltarlo Acuario, entonces... Bueno la cuestión acuario, que se daba este cambio radical, ¿no? Eh... El tema de los proyectos, cre... bueno, bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Enero hay comunicaciones, hay un planteamiento de nuevos objetivos, hay optimismo. El optimismo va a estar todo el año. El tema es que vas a tener que realmente... Resurgir de tus cenizas Vas a resurgir Vas a empezar con nuevas cosas Vas a tener algunos resultados Enero, febrero, marzo Y en abril ya replanteándote Todo O sea, hay un resurgir Hay un replanteo de un montón de cosas Puede ser que se dé a nivel familia, hogar O mudanzas, por ejemplo O formar una familia, por ejemplo, también O si estás en familia Resetear eh, la situación en la que estás digamos, ¿no? También en el tema de la personalidad, muy comunicativo, aprendiendo a fluir con la energía Pisces, sobre todo, muy importante el tema de la creatividad. Va a ser un año que Acuario va a estar muy creativo, muy creativa, pero... Atención con el exceso, porque se ve como una mente loca, ¿no? Se ve como una mente loca todo el año, queriendo arriesgarse, yendo, yendo, yendo, pero te vas a encontrar, Acuario, con algunas restricciones. Es importante que sepas que no tenés que tirarte a la pileta 100%, sino que nada de lo que se te prometa que va a ser rápido que hay ahora, va a ser, todo va a tardar muchísimo más de lo que esperabas este año, así que atención con eso, Acuario... Vas a tener que resurgir y resetear los planes en abril, el tema de casa, familia, el tema de las finanzas. Puede ser que tengas un trabajo que te dé como ganancias, pero más bien emocionales, más bien al corazón, más bien felicidad, ¿no? Eh, vas a tener retribución feliz en el tema de finanzas, pero no se ve energía de plata en sí, digamos, ¿no? Al contrario, al contrario. Y atención a octubre, el mes de octubre, porque ahí puede ser que haya una crisis económica, de cierta manera. También eh, vas a tener que pedir ayuda realmente, Acuario. Acuario, no sos súper poderoso. Si sos de esos acuarianos o acuarianas súper optimistas y espirituales, no sos súper poderoso, vas a tener que aprender a pedir ayuda. La ayuda recién en, a partir de diciembre la vas a recibir, así que vas a tener que estar piloteando. Pero no sobrepongas tanto el tema de la espiritualidad, digamos, ¿no? También. El mes de mayo es un, más, es un año. A ver, vamos a ir por partes. Es un año para... Enfocarse en querer sentir nuevamente Vas a expansionar tus finanzas, tus recursos También vas a tener que trabajar muchísimo más eh, Puede ser que hasta te enamores de tu trabajo, digamos, ¿no? Eh, sí, es un año para volverse a enamorar O para ponerle expectativas positivas al amor Todo lo positivo ahí Es un año también para nuevos proyectos creativos Y nuevos hijos, <risa> hijos. Esperanza de tener hijos también Muy bien aspectado Después de junio, eh, todo lo que es rutinas diarias, ponerle amor a las rutinas diarias. Atención, con algunos vicios o algunas cuestiones de volcar los vicios y descuidar un poco la salud, pero muy bien aspectado. Para mí, esta lectura es bastante buena. El tema es que Acuario va a tener que adaptarse a estos cambios repentinos que va a tener. Ojo, atención, por ahí en marzo te veas que estés con nada y de repente resurgís en... ¿Cómo resurgir? Ida y vuelta, ¿no? y y vuelta. El tema de las parejas... Puede ser que encuentres una pareja que te ayude a dar más equilibrio, a poner los pies sobre la tierra. Vas a tener que poner los pies sobre la tierra sí o sí. Por ahí en marzo vas a estar súper volado y después vas a tener estas lecciones que pueden llegar a venir para eh, ser más equilibrado equilibrada, más racional, poner los pies sobre la tierra. Pero es un año para empezar a trabajar en tus propios proyectos, sobre todo. Muy lindo. Y el tema de la sexualidad, ahí está agosto Atención a Agosto y atención al tema de la sexualidad o de los recursos tuyos que compartís con los demás. Tal vez estás compartiendo demás con gente que no se lo merece tanto. Atención a cómo recibís cosas de los demás. Acordate que es un año que vas a tener que aprender a pedir ayuda. Acuario también, ¿eh? No siempre vos ayudas. No sos superpoderoso, no sos superpoderosa, Así que también sos humano, humana y tenés sentimientos. Se ven los sentimientos, se ve un poco de locura también. Ves un lindo año igual. Eh, septiembre, en septiembre hay ya triunfos también, pero los triunfos vienen del corazón, sí, vienen de no tanto recibo plata, sino que recibo afecto, digamos, puede ser. Meses difíciles va a haber, por supuesto, se va a complicar fuertemente En el tema de las finanzas, de las cosas que recibes sobre los demás, y también en el tema de la sexualidad por ahí puede haber algunas cuestiones. Está solo sola, viste, a nivel sexual, por ahí la mente puede jugar un poco en contra, inclusive también, no solamente que haya tradiciones de sexualidad, pero puede suceder. Eh, profesión, vocación, y eso ya te digo, por ahí hay una profesión que no te da mucha. Eh, no, te de re, de, no te da mucha plata, o puede ser que en octubre tengas un altibajo económico, pase algo ahí. Eh, y bueno, tengo que pedir ayuda El tema de los amigos también, aliviar cargas fíjate el tema de los amigos, noviembre mes pesado con mucho estrés Así que atención con el tema de los amigos Tener amigos que puedan colaborar de verdad Socios que te ayuden a crecer de verdad Y no gente que meta más peso a esa mochila Porque va a estar pesado el año Acuario, espero que lo puedas ver con optimismo Atención al tema de fluir como un pez Porque es la energía La sota de copas es tu energía del año y a pedir ayuda y a dar ayuda de corazón, me parece muy lindo para el tema del amor también. Pero con la mente loca, cuidado con la mente loca acuario. Espero que te haya gustado, comentame, suscríbete. y colaborame con un cafecito que me van a ir súper súper bien para seguir creciendo en mi canal. Por último, vamos con Piscis. Piscis, los últimos eran los primeros, así que atención porque este se dice que es tu año Piscis, se dice que es tu año. Yo igual acá, en esta lectura en particular, no voy a mirar el tema de los planetas ni nada, como va a tratar cada uno, sino que es una lectura de tarot pura y exclusivamente. Bueno, atención los piscianos que, que, que se enroscan mucho mentalmente, porque es un año para empezar a dejar las tormentas atrás, dejar de pensar tanto en lo negativo. dejar de. Cuidado con los piscianos que son muy evasivos, que conozco varios. Cuidado con evadirse por demás también. Eh, vos sos dueño, dueña de tu destino, así que recordá que siempre tu destino vos lo podés ir manipulando en base a ir trabajando en tu presente en el día a día. ¿Sí? A ver. Obviamente, si no te resuena, soltalo. Bueno, bueno. Ya se ve como una personalidad de triunfo. Piscis, por ahí vas a sentirte con el ego un poquito grande, ¿no? También, porque Júpiter... No, no quiero decir cosas de astrología, pero júpiter en tu casa uno, para ascendente Pisces sobre todo, te vas a agrandar en todo lo que vengas haciendo. Si venías medio triste y angustiado, se va a agrandar, ¿no? Si te venías teniendo éxito en tus cosas, se va a agrandar, digamos, ¿no? Entonces, es un mes, un año, sobre todo es un año, en el cual vas a tener que sanar tu mentalidad. Y como vos usas tus recursos realmente, creo que es sanar la mente porque todas las energías van a estar muy favorables para vos durante este año, eh, arrancamos enero con muchos triunfos, la personalidad hasta un poco agrandada inclusive, atención piscis con esto, cuidado con el orgullo extremo también, eh, pero bueno, muy interesante en base a que eh, vas a estar también, por ejemplo, si sos de los piscianos, que son muy sensibles, sensibilidad por demás también, marzo que es tu cumpleaños, para muchos se ve esta energía de necesitar controlar las emociones, demasiada emoción, mucha emoción este año, el tema de la energía, de, de, de cómo uno se maneja, cómo uno expresa las emociones. Marzo es un mes clave para darse cuenta de cómo uno gestiona sus emociones. Piscis, muy importante. El tema de tampoco tapar estos sentimientos con cosas que no uh, le hacen bien a tu salud. Mira, el tema de la salud de junio, casa 6 también. Junio va a ser un mes en que vas a tener que dominar tus pasiones. Y el tema de la sensibilidad, ya tra trabajarla sin evadir, digamos, ¿no? Haciéndola, haciéndose cargo, sintiéndolo. Eh, mucha intuición también. Marzo puede ser que haya mucha intuición. Eh, y en noviembre, noviembre, diciembre, demasiada intuición, que, la cual vas a tener que usar a tu favor. Eh, febrero puede ser que te traiga algunas cositas, algunos recuerdos del pasado que sanar hacer tu igual el tema de la familia, muy bien aspectado para lo que es familia, para lo que es hogar, reconstrucción de hogar, muy bien aspectado para eh, recomponer relaciones familiares, sobre todo, muy lindo, eh, cumpleaños, fiestas, eventos, diversión, muy bien aspectado. El tema del corazón, cerrando viejas etapas y, o logrando algo que vos hace mucho tiempo que querés lograr. Eh, mayo es un excelente mes para... Eh, obtener resultados y a la vez también para eh, terminar de lograr esta expansión y de sentir que realmente el mundo está con vos, acompañándote durante este año. Ya sea, si querés tener hijos, muy bien aspectado para todo lo que es la, la parte del corazón, del amor genuino, de la sensualidad, de la belleza, muy bien aspectado para tener hijos, si querés tener, muy bien aspectado para amar con el corazón de verdad y cerrar viejas etapas, si venías sufriendo por amor, cerrar viejas etapas, ya en junio se activa la pasión, ya... La rutina intensa igual Pisis, vas a tener un año bastante activo Pisis ¿eh? pero atención Julio, atención con el tema de que si querías estar en pareja el tema de los, de los duetos, ¿no? de estar mano a mano con solo yo y el otro un socio, alguien con quien comparto alguna cosa por ahí eso puede ser lo que te traiga un poco de pesadilla porque va a ser un año que vas a tener que enfocarte en vos y en tus deseos no tanto en los deseos de los demás, no tanto en cómo el otro quiere que te veas no tanto en cómo el otro quiere que seas Sino más bien enfocándote en tu propio crecimiento personal porque este es el año para vos. Entonces puede ser que lo único que te perturbe puede ser que, no sé, exceso de demanda si tenés pareja, exceso de demanda del otro. O, tenés Pasa algo ahí con el tema de los socios. Tal vez no es el mejor de los años para estar en pareja o vas a tener que pasar aprendizajes dentro de lo que es pareja. Pero sí, muy bien aspectado para volverse a enamorar, volverse a enamorar de la vida, volverse a enamorar de tus propios proyectos, volverse a enamorar de tus hijos, de tus mascotas, de lo que tenés en el día a día meterle pasión a la, y garra al día a día, hermoso piso y me encantó, eh, después también es muy importante el tema de bajar a la tierra, ¿no? porque acá ya se ve como una energía de no sueñas tanto, ¿viste? también un poquito de pie sobre la tierra, es muy importante para equilibrar el tema de las pasiones, de las emociones extensas, eh, agosto, es, eh, agosto es un muy buen mes, pero por ahí un poco de soledad, ¿no? ya te digo, no sé si va a ser el mejor de los años para eh, tener pareja en sí, pero tal vez sí es el mejor de los años para, por ejemplo, eh, vivir en plenitud con vos mismo. Tal vez eh, te toca atravesar por momentos de estar solo y disfrutar realmente de corazón con todos estos recursos que vas a obtener. Eh, atención con el tema de la depresión también. septiembre puede ser que no quieras o pasa algo en septiembre. El tema de la espiritualidad, un exceso de espiritualidad... Eh, puede perturbar la mente, inclusive. Entonces sí hay que irse un poco a la tierra, eh, ver el vaso, el tema de la objetividad, ¿no? de ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Eh, el tema de sanar amistades también muy importante y eh, conciliar, conciliar, muy intuitivo. Diciembre se termina súper intuitivo también, mucha emoción, Piscis. Espero que puedas verlo lo mejor posible. Los mejores meses entonces son enero. Marzo, abril, mayo, junio, agosto y noviembre también, pero por el tema de las amistades, de los socios, de gente con la que querés estar. No sé si es el mejor de los meses, años, no sé si es el mejor de los años para viajar lejos. Es mejor para viajar cerca. Así que Pisis, espero que te haya gustado, comentame, suscríbete y compartime un cafecito que me va a venir muy bien. Nos vemos en la próxima.